Hola cómo están todos amigos, de nuevo yo su amigo Daniel Sánchez, y en este video tutorial les traigo el único e inigualable GTA San Andreas para PC, anteriormente me cansé de buscar este juego por toda la red y nunca lo pude encontrar. Hasta que un día se lo vi a un amigo y se lo pedí, así fue como lo pude obtener, visité muchos tutoriales y no obtuve resultados, así que hoy les traigo la solución. Bueno ya, dejaré de hablar pendejadas e iré al grano, van a los links que están en la descripción, el juego está dividido en cuatro partes, y no se preocupen que no pesa mucho, por eso lo dividí en cuatro. Todas están en Mega. Una vez descargadas todas las partes, lo pasamos al escritorio, creamos una carpeta la cual llamaremos GTA San Andreas. Pasamos los cuatro archivos extraíbles a la carpeta, y los seleccionamos todos y le damos en extraer aquí, ustedes esperan, pausaré el vídeo. Una vez terminado el proceso, eliminamos los archivos extraíbles, excepto este, y listo para divertirse en el PC. Si quieren crear un icono en el escritorio, le damos clic derecho a este y le damos a enviar a, escritorio como acceso directo. Les haré una prueba para que vean que funciona. Bueno amigos, creo que esto ha sido todo. Y ahora un poema. Colorín colorado, este tutorial ha terminado y no olviden suscribirse si les ha funcionado. Jajaja ja, ja, XD.